¡Familia Niner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Un gustazo saber que, que siguen aquí en el canal y que siguen al pendiente de las noticias de los 49ers. Aquí en este que es el primer canal que ha existido en habla hispana dedicado a los 49 de San Francisco, al menos en YouTube. Este, Pues bueno... ¿Qué les digo? Noticias, malgunas, estamos en una, en una etapa bajona en cuanto a muchas noticias de los 49 La verdad es que ahorita después de la tormenta que fue el draft, pues viene un poquito de calma Pero sin embargo siguen sucediendo cosas con la organización que pues es importante eh, hablarlas y mencionarlas Por cierto, eh, ya les había yo prometido que iba a eh, hacer simulación el sábado La verdad es que no pude, eh, tuve que salir eh, el fin de semana, eh, pues cuestiones de trabajo y pues ya, me fue imposible hacerlo Pero prometo que esta semana que viene Si sí ya me pongo al corriente con, con, con todos los que O los, los muchos o pocos que, que, que gustan de las simulaciones Ya el próximo sabadito prometido eh, Va a haber simulación Ahí este, déjenme sus sugerencias Contra quién quieren que, que me rife No de aquí a que sale el, el, el Madden 2022 Porque ya he estado ahí como que investigando cosillas Y creo que se va a poner bastante chido el próximo Madden Ya entrará el roster pero creo que van a venir sorpresas que ya hablaremos en su momento, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué pasó en, en, en, en esta semana? Pues, algunas cosillas, ¿no? Algunos movimientos eh, de entrada, pues, ya también uno de los que yo considero no que fuera merma, ¿no? Como tal, pero sí creo que fue un jugador del que se esperaba mucho, sobre todo por, por ciertas características en su momento que se habló muy parecidas a las de, por ejemplo, Wes Welker o Dani Mendola o, este, o Julian Edelman. No, digo, obviamente pues terminó siendo, la verdad es que un boss, el señor Trent Taylor, eh, este receptor que pues esperaba que fuera nuestro slot titular, pues ya se le dieron las gracias y la verdad es que pues yo no lo voy a extrañar, ¿no? Se, entre que se la pasaba lesionado y entre que pues hacía muy poco en el campo, realmente no brillaba, este pues entonces ya, Trent Taylor es parte de los Bengalíes de Cincinnati y esto pues le abre la puerta a, a que el cuerpo receptor se siga nutriendo, ¿no? ...que pues es algo que se sigue hablando, ¿no? Como, como lo habíamos platicado... Eh, ...híjole, eh, los 49 ...no invirtieron en el draft, en, en receptores... ...porque creo que están pensando en entender... ...en que ya tienen un cuerpo nutrido... ...de entrada, pues sabemos que Divo, Samuel y Brandon Ejio... ...van a ser el 1 y el 2, ¿no? La posición de slot, pues creo que sí va a ser la más peleada... ...no, este... ...Mohamed Sanu, yo creo que va a pujar fuerte por ser... ...sobre todo por la experiencia... ...al menos iniciar la temporada como slot titular... Pero pues ahí va a haber este, varios que le van a estar peleando, ¿no? Uno de ellos que yo creo que si se le da chance y deja de cometer ciertos errores es Richie James, que por ahí estuve viendo algunas de sus, de sus jugadas ya en estos este, OTAs, ¿no? O actividades de, organizadas del equipo. Y pues bueno, yo, lo, yo le vi un poquito más de masa muscular. No sé si se metió a las pesas, esperemos que sí. Y, este, y deje de fumblear balones, ¿no? Y de tirar pases sencillos. Pero bueno, Richie James es otro de los que va a pelear. Eh, se había firmado Marquis Lee, ¿no? Y, y, y al final... Eh, estos movimientos de repente, no sé si ocurren en todos los equipos, yo creo que sí, pero en San Francisco sí se da mucho eso de que firman un jugador, ¿no? El año pasado fue así, Sanú lo agarraron y de repente y lo, lo dejaron ir después de los juegos, bueno, acá Marquis Lee, que, que pues yo lo recuerdo mucho con los jaguares, ¿no? Recientemente estuvo con los Patriotas, yo lo recuerdo mucho con los jaguares y a mí sí me gustaba lo que hacía. Al parecer pues no, algo pasó ahí, no les llenó el ojo, no era lo que buscaban, tal vez él no quiso adaptarse a lo que iba a ser San Francisco Y pues ya le dieron este eh, aire al señor Marquis Lee para contratar a un tal Fowler, ¿no? Algo así se llama eh, Bernie Fowler, ya saben que aquí tengo mis, mis anotaciones ya para que no se me vayan muchas cosas Bernie Fowler que por ahí estaba leyendo que estuvo con los Broncos, que estuvo con los Santos la verdad es que pues, no ha hecho como que grandes cosas, sin, sin mucha pena ni gloria en, en el equipo, en los equipos que ha estado. Entonces, este pues, por ahí creo que estuvo en Playoffs, participó en un par de juegos con los Santos, 13 yardas, o sea, tiene 29 años y creo que ya está en el en límite el de ya, pues ya no ya no hacer mucho, ¿no? Pero creo que los 42 pues, siguen buscando la respuesta del receptor número 3, aún por si sí las dudas. Digo, Dios, no lo quiera, una lesión de... De divo o de Ayuk, que ya vimos que si sí les pasa, entonces pues están viendo, hay opciones. Por ahí está juan Jennings y, el, y, el, y, este, y este tan polémico Jalen Hurt, que yo de verdad les sigo diciendo... Van a decir que estoy loco, ¿no? Pero porque sí, pues obviamente ya un jugador que presen, presenta tantas lesiones, pues es muy complicado que, que pueda tener mucha rentabilidad, ¿no? Sin embargo, yo sí estoy del lado de Lynch, yo creo que lo de Hort ha sido un poquito de mala suerte, pero a mí ese chavo... ...desde que se reclutó en 2019. Creo que es, eh, híjole, tiene muchísimo talento. Yo cuando lo analicé aquella vez que se seleccionó... ...pues lo más parecido a él es Mike Evans... ...o él es lo más parecido a Mike Evans, ¿no? De este receptor de los bucaneros de Tampa Bay. Y creo que si está sano nos puede ayudar muchísimo... ...porque es muy fuerte, es una buena arma en zona roja. Pero pues ya veremos qué pasa ahí, ¿no? Eh, estos movimientos de receptores que, bueno, que se dio... Eh, y por, por ahí hay, hay varios que están, van a tratar de pelear la, la, la, este spot número 3 en el cuerpo de receptores de San Francisco. Y esto nos lleva a un tema pues, que ha sido como bastante polémico ¿no? Esta semana, pues, sigue el hype. Yo la verdad es que no quisiera entrar muy de lleno con estos temas, pero bueno, hay que hablarlo. Eh, se, está, se está hablando mucho, ¿no? Se está rumorando mucho acerca de Julio Jones, ¿no? Este, este receptor... Eh, superestrella de los halcones negros de Atlanta. Que pues aquí no le gustaría tener a Julio Jones en sus, en sus filas, ¿no? La verdad es que digo, imaginarlo en San Francisco, pues no nos cuesta nada, ¿no? Como no nos costaba imaginar a, a los Rogers o a tantos jugadores de los que se habló, en el, o sea, se ha estado hablando en el offseason y sobre todo antes del, antes del draft, ¿no? Eh, pero yo la verdad, miren, trataré de no extenderme mucho la situación contractual de Julio Jones. No está tan fácil como para que ya Atlanta lo deje, o sea, no es un agente libre que pueda él decir adiós, se le debe lana, ¿no? Por ahí leí creo que 7 millones, si todavía le debe Atlanta o 17, algo así, este y, y pues no, o sea, la verdad es que San Francisco, aparte no, yo no sé, Atlanta dice que están abiertos a, a hacer un cambio por él, ¿no? Pero, pues, es que Atlanta, o sea, ¿ustedes qué pedirían por Julio Jones? O sea, San Francisco, la verdad es que aunque tiene más o menos lana, estaba yo también viendo que es el octavo equipo con más lana ahorita en la NFL, a pesar de todo, ¿no? Lo cual, nuevamente le aplaudo muchísimo a Parag Marid y a, y a Adam Peters y a John Lynch, las maravillas que han hecho con la economía de los Niners. Este... Eh, perdón, es que me quedé pensando quién más, pero, pues, Jack York es el jefe, ¿no? Y es el que paga. Pero, este... A pesar de tener lana, eh, yo no creo que, que, que San Francisco pueda hacer un movimiento tan pesado y tan arriesgado por un receptor ya de 33 años, me parece. O sea, es un veterano, sí es buenísimo, sí nos serviría, pero el precio que yo creo que los halcones van a buscar, pues al menos es conseguir alguna estrella a cambio y alguna ronda de draft. Yo creo que Julio Jones todavía vale una ronda de draft, tal vez una segunda, pero, pues, ahorita en cuestión de draft estamos bastante atoradones, ¿no? Con lo, todo lo que se dio por Freelance. Entonces, este. Digo, en resumen, pues, a mí sí me gustaría ver a Julio Jones. Imagínense a Jones, Ayuk, Kittle, Samuel. En nuestro cuerpo receptor sería una locura total y completa. Y creo que Jimmy Garoppolo, así así, creo que ya no tiene mucho pretexto. Ya no tendría absolutamente ninguno Pero sí creo que va a ser una una sería una locura pensar en que pueda arribar a San Francisco Yo creo que hay equipos como los Patriotas que tienen más posibilidades de, de ir por él ¿no? Eh, o gente con lana, por ahí también se estaba rumorando que Arizona ¿no? es uno de los interesados Yo no sé Arizona cómo están sus finanzas Después del contratazo que se le dio a JJ Watt Entonces este, no sé si le sobre mucha lana y un momento así también de repente no bien calculado les puede dar la torre a un proyecto que ya se tiene planeado y creo que es lo que pasaría en el caso de San Francisco. Mover en este momento cuando ya tienes como un, un camino trazado y como que ya sabes para dónde vas de repente hacer algo así, podría desequilibrar eh, lo, que, lo que se está planeando. Porque aparte acuérdense que por ahí todavía está pendiente el contrato de Fred Warner y a mí la verdad si me preguntan qué preferiría traer a Julio Johnson o, o darle su contrato a Fred Warner... Pues yo sí me voy por el contrato de Fred Warner, ¿no? Es un linebacker All-Pro, es el mejor linebacker central de la liga en este momento para mí, ¿no? Y para Aaron Rodgers y para mucha gente. Este, y es joven, tiene futuro, eh, es nuestra ancla de la defensiva. Entonces, hay prioridades y creo que la prioridad es Fred Warner antes que Julio Jones o algún otro de ese tipo de jugadores. Y la verdad es que no nos alcanza, ¿no? Pues bueno. Eh, yo creo que se va a quedar nada más en eso, en rumor, en hype, este pues tratar de seguir haciendo ruido, tratar de mantener entretenida esta, esta, este off -season, o lo que resta del off -season, de aquí a, a agosto, que empezará la pretemporada, que ya se dieron la fecha eh, por ahí de los, de, los, de los juegos de pretemporada. ¿no? Este, como les digo, pues la pretemporada es para ver los prospectos nuevos, ver qué traen, ver quién se puede ganar un spot eh, y quién, quién y a quién ya le van a decir bye. Este, pero bueno, es en el tema de, de los receptores, esto de Fred Warner. Yo la verdad sí estoy muy preocupado. Yo pensaba que después del de, de draft, pues no iba a tardar tanto a lo mejor en, en ya San Francisco teniendo más o menos sus finanzas, este, pues free, ya darle un contrato a Fred Warner, ¿no? Y, y, y no sé... Pues no, no, no, no es como que el botón de pánico, pero sí me empieza a preocupar un poco por qué está tardando tanto esta... Estas negociaciones ¿no? Digo quiero pensar que ya no tarda mucho Recientemente se firmaron ya a, a novatos, ¿no? drafteados y no drafteados Ahorita les, les, les Bueno de una vez les voy a leer un poquito la lista De, es, de, qué, de qué jugadores novatos Ya se firmaron eh, Aaron Banks, el liniero ofensivo de segunda ronda eh, Jalen Moore El otro liniero también que se seleccionó de Lenoir que por ahí está haciendo ruido, parece que se está hablando de que tiene muchísimo talento este chavo de los Patos de Oregón y, este, y ha mostrado cosas en los OTAs y en, en, en minicamp de novatos que creo que podría ser una gran adición, por ahí hasta leí que podría ya considerarse un robo para San Francisco de tercera ronda. Lo cual sería genial, ¿no? Para nuestra secundaria. Pero bueno, ya se, ya se le dio contrato. a uh, Talanoa Ufanga también ya se le dio contrato. Yo, híjole, yo le tengo muchísima fe a este Ufanga. Ojalá se mantenga sano. Eso es lo único que me preocupa, que le eche un poquito más de musculito. ¿No? Porque pues, ya dos dislocaciones de, de... Dos lesiones en la clavícula y dislocación de hombro, pues sí preocupa. Porque acá los fregadazos pues están más chidos en la NFL, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá sea bastante rentable Ufanga. Ya se le dio contrato. Y Alaya Mitchell, ¿no? El corredor de sexta ronda también ya se firmó. Entonces, este pues ya se agarraron a... a, a que son? Dos, cuatro, cinco de los siete eh, novatos. Trey Lance creo que todavía no firma su contrato, lo cual pues no creo que tarde mucho. Eh, o no sé si ya lo firmó Por ahí ustedes, si ya saben algo, actualícenme porque este, es, todavía han dado un poquito disperso, pero hasta donde yo sé todavía no, no firma su contrato Trey Lance. Y por ahí creo que es el otro esquinero, ¿no? Eh, pero cinco de los siete drafteados ya, ya firmaron contrato. De los no drafteados, eh, pues obviamente no. Alfredo Gutiérrez ya tiene un contrato que estaba yo como que leyendo un poquito más de esta situación de los que entran en este programa no, de jugadores extranjeros. Y al parecer, por, por, por cómo está armado este programa, eh, a lo que aspiran, pues nada más es a tener un lugar en la escuadra de prácticas este, durante todo este 2021. O sea por muy bueno que pudiera ser Alfredo Gutiérrez y si se quedara, no va a formar parte del roster 53 eh, final de los 49 si lo logra va a estar en la escuadra de prácticas, no. es como parte del, de, del contrato y las negociaciones eh, de, este, de este tipo de acuerdos para jugadores extranjeros no. en su primer año tienen que estar en la escuadra de prácticas al menos eso es lo que leí en la página oficial de los 49 entonces pues yo no creo que nos estén choreando, pero ya le dieron un contratillo ahí y eso es Buena señal, ¿no? Al menos ya no le dijeron bailo, luego que bueno. Eh, también está Josh Peterson, ¿no? El ala cerrada, hijo de Doug Peterson. Que les decía yo en el análisis hay un poquito de similitudes. Por su tamaño, ¿no? Porque se puede alinear como receptor, como George Kittle. Pero bueno, veremos si logra algo también por ahí. Eh, el Aya Sullivan, ¿no? Es un, es un linebacker, ¿no? Que, que. Creo que es de. ¿De dónde es? De, eh. eh es un linebacker que también ya firmaron. Y este... Austin Watkins Jr., que es un receptor, eh, que es el sobrino de, de Sammy Watkins, también ya le dieron su, un contratillo. Entonces, supongo que también esto, pues, son... son son Que siempre se aparta una lana, ¿no? Siempre se aparta un millón de dólares para estos contratos. Entonces, supongo que también eso ya lo está tratando de, ac de acabar de acomodar San Francisco. Para empezar a pensar en, en, en el contrato de Fred Warner, a mí la verdad es que... ...sí me urge un poquito ya poderlo asegurar... ...ya está entrenando, ¿no? Muchos jugadores que se ponen en este plan de... ...si no me dan contrato no entreno y no voy, ¿no? Al menos no van a los OTAs... ...se presentan ya hasta los obligatorios... ...pero en, en, en general el grupo de los 49... ...ya están entrenando, ya están en estas prácticas conjuntas, no en cortos... Eh, ...me da muchísimo gusto ver que ya está Garópolo. ...que ya está Raheem Monster, que ya está Fred Warner... Eh, que ya están, pues ya está Dre Greenlow, que este ya está George Kittle, está Brandon Ayuk, está Divo Samuel o sea, eh, este, ay cómo se llama este el otro corredor, se me fue, ah, se me fue un nombre del otro corredor, el 30 este, entonces estaba viendo yo imágenes y, y ya se están presentando todos, eso habla creo que de, de, de Jeff Wilson, Jeff Wilson eso creo que habla de, de que pues están comprometidos con el objetivo de este año no, en el caso de Fred Warner, pues él podría decir, ¿saben qué? O sea, aunque todavía está bajo contrato, él podría decir, pues yo quiero un nuevo contrato y la neta no me voy a presentar hasta los obligatorios. Ay, perdón. No me voy a presentar hasta los obligatorios, pero ya está entrenando y eso creo que ya meritaría que le dieran un, un contrato, ¿no? Digo, recordemos el caso de George Kittle del año pasado, que, que fue hasta por ahí de la semana 3 o 4 que le dieron su contratazo. Yo creo que estaba palabrado y él ni se desesperó. Él dijo, yo quiero entrenar, yo tengo un objetivo. Y me parece que Fred Warner está en lo mismo. Tal vez él ya sabe que sí se lo van a dar. Y pues nada más es cuestión de tiempo y de esperar. Y él ya está metido de lleno con el proyecto que es el, el, la temporada 2021 de los 49 de San Francisco, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, estas son como las, estas han sido como las noticias más relevantes este, este, esta semana, no, con los 49 de San Francisco. Eh, a mí lo que más me da gusto es poder ver que ya están entrenando y que ya se están preparando. Estamos en mayo, estamos a tres meses de que empiece la pretemporada, cuatro meses básicamente ya de, de del kickoff inicial. Entonces creo que, que que esto ya empieza a caminar. A mí la verdad, yo me entretengo mucho buscando ahí en, en en las redes, en Instagram o en YouTube o en las páginas eh, todos estos fragmentitos que de repente suben de, de, de, de los entrenamientos y me, me empieza a causar mucha ilusión, ¿no? A mí la verdad es que pues yo no sé a ustedes si les pasa, pero a mí así sea de entrenamientos yo me emociono mucho con los 49 yo me emociono mucho con lo que hacen y ya verlos entrenando, híjole me parece genial ya me empieza a emocionar, ya me empiezo a a imaginar tanta cosa. La verdad es que yo, no sé ustedes, yo tengo muchas ilusiones, pero muchas ilusiones con esta temporada eh, para los 49 de San Francisco. Y, y híjole, estoy, estoy... La verdad, a lo mejor si me estoy volando, estoy soñando alto, creo que pueden pasar cosas muy buenas por ahí. Se empieza ya hasta a hablar, ¿no? De que, de que Trey Lance a lo la mejor podría estarle peleando el puesto titular desde el principio a Jimmy Garoppolo, lo cual yo creo que... O sea... Me suena descabellado, ¿no? Sobre todo porque desde que yo hice el análisis este de los. de los de los prospectos de los corebacks, ¿no? se si lo recordarán, si vieron sus programas, siempre me, me pareció y me sigue pareciendo el más verde de Trey Lance. Pero muchos analistas por ahí están diciendo que podría ser San Francisco un verdad, una verdadera máquina imparable con Trey Lance como titular desde la semana 1. Yo no sé si Shanahan se la vaya a jugar, ¿no? Él ya abrió la boca, ya dijo que Garoppolo va a ser el titular. Pero pues no lo sabemos. Entonces, al menos la competencia va a estar buena. Por ahí vi, alcancé a ver una foto en, la, en donde ya se ve que está haciendo repeticiones Lance, algunas eh, rep repeticiones en, en jugadas con, ya con el primer equipo. Y eso, pues, puede hablar de que a lo mejor Shanahan, no con sentido de urgencia, pero sí está pensando en que ya empiece este chavo a trabajar a, march a marchas forzadas por, por cualquier cualquiera. No, no sabemos si, si Garoppolo se va a mantener sano. Entonces yo creo que Shanahan quiere tenerlo lo ma, lo, lo, Listo, lo antes posible No tal vez para que entre Pero sí porque si se requiere No diga qué voy a hacer adentro del campo ¿no? Entonces esto me parece también aspectos Muy positivos de los 49 este, Y pues bueno, eso es lo más, lo más sobresaliente Que ha habido esta semana con los Niners Yo ya empecé a hacer la saga No sé si la vieron este, De verdad miren, a veces muchos Me, me preguntan, a veces muchos me, me, me dicen Oye, ¿cómo ves a los a los carneros, ¿no? ¿Cómo vas a los, a los, a los Seahawks o cómo ves a los a, este, a los a los cardenales, ¿no? O a los rivales que vamos a enfrentar en el calendario. Eh, desde el año pasado empecé a hacer esto, ¿no? Empecé a empecé a analizar a los rivales porque creo que es bien importante, de verdad. Miren de los programas que yo he hecho, este el que hice el jueves pasado sí son sí sí son no es porque yo lo haga, no no es porque quiera que lo vean pero de verdad, si sí si, si les interesa más o menos ir viendo cómo, contra qué nos vamos a medir, échenle una revisada a este programa del jueves. Aquí les voy a dejar el enlace. Es más, aquí que aparezca la miniatura. Véanlo, de verdad se lo recomiendo. Voy a analizar a todos los rivales. Decidí volverlo a hacer así, analizar por divisiones a los que vamos a enfrentar. Y, y, y creo que el, el, el análisis más importante, al menos para cualquier equipo... Son sus rivales de división, ¿no? Y este programa del jueves, de verdad que es imperdible, véanlo. Empiecen a ver esta saga, voy a tratarlo de hacer en cuatro programas, ¿no? Va a ser una saga de cuatro programas, pero este jueves, este jueves pasado hice el, del, el análisis de la división oeste. Seahawks, Cardenales y Rams. Eh, ofensiva, defensiva, equipos especiales, coacheo. ¿Qué llegó? ¿Qué se les fue? ¿Qué seleccionaron en el draft? Y una pequeña conclusión de cada equipo, la verdad es que está bien interesante, si ustedes sí son así como apasionadillos de, de los Niners y quieren ver cómo están los rivales, véanlo, eh, yo, yo se los recomiendo, no <risa> pero está muy bueno y, y esta semana vamos a seguir analizando este, a los rivales, yo creo que esta semana, vamos el jueves vamos a irnos con la, con la norte de la nacional porque nos toca enfrentar a los osos, a los vikingos, a los leones. Y este, ya los empacadores Entonces vamos a analizar a todos estos cuatro equipos ¿ya? La que sigue tal vez nos vayamos con el sur de, de la americana Que nos va a tocar enfrentar Y luego a estos eh, rivales alteaditos más el, más el extra que nos, que, nos, eh, que nos tocó Y dedicaré un programa ya acercándose la temporada Voy a dedicar un programa muy especial A, a, a analizar a fondo a, a este equipo de los 49 de San Francisco del 2021 Y a qué realmente aspiramos Con lo que hay Y con todos estos factores, ¿no? Ofensiva, defensiva, equipos especiales, shalala, shalala Entonces no se pierdan la saga, es que es como, es como, es como Star Wars, ¿no? O es como El Señor de los Anillos, esas cosas Que si no ves, que si no ves las primeras partes luego ya como que te pierdes Entonces revísenlo el, el, el jueves pasado Y no le pierdan la pista a estos ...programas eh, subsecuentes que vamos a hacer... ...analizando a los rivales... ...porque creo que sí es bien... ...bueno, a mí me parece muy importante... ...y muy interesante... ...saber contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Este... ...pero bueno... Eh, ...recuerden que este, este podcast... ...lo pueden escuchar en, en iBox ...y en Spotify... ...siempre en la descripción les dejo los links... ...para que lo puedan escuchar... ...si es que no pueden en YouTube... ...no lo pueden ver en la chamba o... o ...porque no... ...no hay datos para estar viendo videos en la calle... ...o en, en donde sea... ¿No? Ahí lo pueden escuchar y, este, y se dan más o menos una idea de, de, de lo que está pasando. No se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse, ya vamos pegándole a los 5000 Estoy pensando a ver si. a ver. A ver si hago algo. algún regalito. O algunos regalos para los mil suscriptores. ¿no? Entonces, este, a modo de agradecimiento, ya veré si hago alguna dinámica para regalar alguna cosa a todos ustedes que amablemente. Eh, siguen este canal, llegando a los 5000 mil suscriptores vamos a ver si nos aventamos a, a, a hacer algún, alguna, algún regalito para, para ustedes ¿no? ya, ya veremos de qué manera o cómo será la dinámica, este, también agradecerles por ahí a Dean ¿no? eh, que fue uno de los que ayudó en, el, en vivo en el super chat que contribuyó y que me, me, me manda ahí correos, haciéndome sugerencias de cómo mejorar esta escenografía la verdad es que miren este... Pues sí, la verdad es que ha sido falta un poco de espacio y de presupuesto, pero estas, eh, tomo muy en cuenta sus sugerencias, ¿no? También por ahí me, me critican esta luz de. de, de, de algo que me pegan los lentes. La verdad es que no me puedo quitar los lentes porque no veo nada, o veo muy poco, y no quiero terminar haciendo discos. <ríe> y este. Y es que montar iluminación eh, es, es un relajo. Estoy ya. Ya estoy armando un, como mi set para poder hacer un, un mejor trabajo la próxima temporada. Este, pero no se me desesperen, va a haber mejoras, se los prometo, se los prometo y les agradezco muchísimo todos los comentarios este, constructivos que me hacen, que me hacen llegar por redes sociales o aquí en la caja de comentarios, de verdad que los tomo muy, muy en cuenta y se los agradezco mucho del interés por hacer que mejore este, este canal, este, de verdad, de, de corazón muchas gracias. Entonces, pues bueno, síganse al, a, suscribiendo al canal, activen la campanita de notificaciones, Chequen su configuración, porque muchos me dicen que no les, no les llega la notificación, chequen si tienen activada su configuración para que les lleguen notificaciones, eh, para cuando subo mis videos pues ya les aparezca, este, y pues ya saben, síganme en las redes sociales como Canal 40 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, en Twitter no me meto mucho, la verdad es que, híjole, luego mmm, no me da mucha chance de un montón de cosas, pero... Estoy, tengo el serio compromiso de, de empezar a hacer A ponerle más atención a estas, a estas ondas La verdad es que no me doy mucho abasto Pero lo intento este, Y les agradezco mucho ahí también Que me, que me, que me retuiteen O que me dejen un comentario O que me le, le den ahí un like a mis, a mis pocos tweets que hago En Instagram pues trato de publicar más también este, Y en Facebook pues es donde estoy más activo ¿no? Como buen chaburruco Pues Facebook es, es nuestra red social <risa> Pero bueno, este, pues hasta aquí dejamos el podcast, esperemos que, a ver qué sigue pasando esta semana o en estas semanas, no se pierdan el programa el jueves, va a estar muy bueno, vamos a analizar a la división eh, norte de la conferencia nacional, estos rivales, vamos a ver qué, contra qué nos podríamos enfrentar en la temporada y, este, y ya el sábado, ahora sí prometidísimo. Simulación de Canal 49. Déjenme ahí en los comentarios contra quién les gustaría que jugara, contra quién les gustaría que me rifara. Y, este, y pues ya, ya estamos de regreso, señores. Ya este, vamos avanzando. Entonces, eh, aquí estamos. Les mando un abrazote a todos. Mucha buena vibra. Síganse cuidando mucho. Eh, un abrazote de verdad. Y ya lo saben, Go Niners.